Un cordial saludo a quienes que están viendo este video. Mi nombre es Claudia Jean Baptiste, soy de Haití y actualmente me encuentro en Bogotá haciendo una maestría en Ingeniería Civil en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital. Bueno, tener esta oportunidad de estar acá estudiando en la UD es gracias al programa de movilidad académica que tiene la universidad que pues, me permite de venir acá de conocer un país nuevo aprender un poco de la diversidad cultural que tiene eh, Colombia, ¿no? Aunque no lo he podido disfrutar como debería por, esta, por la situación actual, pero algo es algo, ¿no? Eh, pues, referente a las actividades académicas eh, que he tenido, todo está funcionando bien, a pesar de que las clases sean de forma virtual por la pandemia. Los cursos son muy interesantes, la verdad, y, y los maestros que he tenido son muy preparados, comprometidos y tienen mucha experiencia en sus áreas. Así que es una gran ventaja que tengo yo de, de mejorar bien mi formación académica y de ampliar mis conocimientos. Bueno, quiero decir también que es muy apreciable la atención que he recibido por parte de los personales de la coordinación de la maestría y también por parte de la movilidad académica de la UD. Eh, y desde, desde el proceso de, de admisión y durante toda mi estancia acá hasta ahora, ¿no? Y pues la verdad me siento muy afortunado de poder formar parte de los estudiantes de la Universidad Distrital y tener esta gran experiencia de vivir, de vivir y estudiar acá en Colombia. La verdad me siento muy afortunado. Bueno, gracias, chao.